El desvelo elija esta casa para presentar un, un libro. Es eh, editorial no solamente amiga, sino que yo diría ya hermana. Y últimamente, además, como eh, Javier tiene esta voracidad editora, pues eh, tengo muchas de sus, de sus novedades por aquí. Y además, hoy con, con Marta Cerezales, que también nos apetecía mucho tenerla. La hemos escuchado en otros entornos, en, en otras presentaciones de libros. Nos parece que es un, un lujo eh, poder contar con su presencia, escuchar su voz y, además, en un libro como este, que da voz a otra cantidad de de seres sí, sí, sí. maravillosos ¿no? así que sí. sin más os dejo con ellas y espero que lo disfrute. Gracias. Bueno, buenas tardes lo primero que quiero es agradecer a todos los que habéis venido a escucharnos dar, aquí se oye así dar las gracias también a la vorágine y a, al desvelo que ha publicado este libro y sobre todo quiero dar unas gracias muy especiales a Ana García Negrete y a Rosa Gil, que han aceptado inmediatamente cuando les propuse que me acompañaran en esta presentación, que presentaran ellas también. Entonces aquí estamos las tres en calidad de lectoras. Lo primero, las tres somos lectoras. Luego, con un matiz un poquito distinto cada una. Eh, Ana es eh, escritora y eh, poeta y entonces... Va a dar una, ella eh, tiene varios libros publicados eh, y tiene también pues eh, un, un premio, ¿verdad? tienes también de, como poeta y tiene publicados eh, Algo tendrá que decir las estaciones Memorias para seguir un rastro Y dices tu nombre, descrédito a la certeza que tuvo el premio de poesía José Luis Hidalgo y es muy importante este libro que vamos a a presentar, es un libro sobre escritoras, no es antología, sino que es una escritora francesa que presenta a siete escritoras y entonces la opinión de otra escritora y poeta me parece que es muy importante. Y luego tengo a Rosa Gil, que es sobre todo es licenciada en filosofía y letras tiene otras cosas, pero sobre todo es lector, actriz. Lectora. Actri bueno, <risa> lectora, aquí está como doble lectora, porque lectoras estamos todas, pero tú doble, porque ella es actriz y hace unos recitales de poesía eh, extraordinarios, entonces aquí nos va a ilustrar a las escritoras con algunos pequeños textos o poemas que van a ser una sorpresa para nosotras, porque no sabemos cuáles son los acogidos, fuera de aquí, porque aquí en el libro no están. Y luego yo estoy aquí como lectora también y como traductora de este libro. Pero falta alguien muy importante, que, es la, que está muy bien que venga a las presentaciones, que es la escritora, la autora de este libro, que es Lydie Salver. Entonces esta es una escritora especial, ella... Es hija de republicanos españoles que se, fueron, se refugiaron en Francia después de la guerra civil. Creo que se fueron en el 39. Ella ya nació años más tarde en Francia y es, escribe en francés. Ella estudió, se licenció en lenguas modernas y también eh, es médico. Estudió medicina y luego se especializó en psiquiatría y sobre todo en psiquiatría infantil y a partir del fin, los final, final de los años 70 empezó a escribir, ya tiene escritos como 20 libros, y eh, en uno de ellos, en 2014, eh, tiene muchos premios, en 2014, en uno de, sus, uno de sus libros recibió el premio Concours, que es el más eh, famoso de las letras en Francia. En ese libro eh, se llama eh, Ré, no llorar, es un libro sobre la guerra civil española vista desde dos puntos de vista. Uno, los recuerdos del año 36 y 37 de su madre, que la madre va hablando en el libro. Y luego es una mujer ya de muy mayor, pero que se ha olvidado de casi toda su vida, pero recuerda esos dos años de la guerra civil, que por una parte fueron unos años felices, el primer año feliz para ella, porque empezó a, bueno, tuvo relación con... Eh, con algunos jóvenes que estaban revolucionarios, etc. Y por otra parte está la visión de un escritor francés, Georges Bernanot, que eh, estaba en Mallorca a, en el año 36, era un escritor muy conservador y eh, católico, y al principio pues, apoyaba la a los nacionales, pero inmediatamente se dio cuenta de las cosas que estaban ocurriendo, por ejemplo, creo que en Mallorca, en año y medio, eh, mataron como a 3.000 personas sin juicio y él sobre todo se escandalizó, él que era católico, de que la Iglesia mirara para otro lado y, y, y siguiera apoyando. Eh, a, a los franquistas. Entonces escribió un libro que se llama Los grandes cementerios bajo la luna que inmediatamente fue puesto en el índice que tenía entonces la iglesia católica. Bien, entonces Lidia salve esta es la autora que no está aquí, pero que de alguna manera va a presentarnos este libro. Al principio del libro hay unas páginas preliminares en que ella eh, cuenta nos, ella dice, eh, lo que, o sea, presenta el libro y dice por qué ha elegido estas, estas escritoras, qué han, significado para, qué han significado para ellas. Entonces voy a leer solo unos pequeños párrafos que van a explicar mejor que yo lo que ella quiere hacer con este libro, cómo presenta estas autoras. Dice, siete locas para quienes no es suficiente vivir. Comer, dormir y coser botones. ¿Consiste en eso la vida? Se preguntan. Siete iluminadas para quienes escribir es toda la vida. Todo, excepto la escritura, es nada, declara Sufjeta la más extremista de todas. De modo que su existencia se hunde cuando por distintos motivos no pueden dedicarse a ello. Siete insensatas que desoyendo la voz de la razón y de la sensatez, dicen no a la jauría de lobos regentes, ya sean políticos, literarios o ambas cosas, y que lo escriben cada una a su manera, unas aullando, dando portazos, arrancando máscaras, y tanto peor si con ello la piel y la carne se desgarran. Otras con modales y maneras muy british, pero todas ellas atentas a la voz que murmura en su oído, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, más alto, más rápido, más fuerte, stop, precipitar, aminorar, cortar, la voz del ritmo. Sin esa voz, y en eso son categóricas, no hay escritura ni escritor, es así de simple y así de implacable. Porque tenía siete locas, les digo, porque tenían que estar locas esas mujeres para afirmar su voluntad arrogante de escribir en un medio literario esencialmente gobernado por hombres porque tenían que estar locas para apartarse tan decididamente en sus novelas o en sus poemas de la vía común. Para irritar a su tiempo o adelantarlo y soportar, por tanto, las censuras, las reprobaciones, las excomuniones o peor aún, el desprecio de una sociedad a la que sin quererlo o queriéndolo, molestaba. Volví a leer hace un año todos sus libros Yo atravesaba un mal momento. Había perdido el gusto de escribir, pero conservaba el de leer. Necesitaba aire, vitalidad. Esas lecturas me lo proporcionaron. Al fin de prolongar la felicidad, esa felicidad hice algo que hasta entonces me había resultado indiferente y que además pensaba solo completaría mis desconocimientos. Me sumergí en las biografías, las cartas y los diarios íntimos de estas siete mujeres. Lo hice sin ninguna intención. Iba recogiendo aquí y allá los detalles que a mi entender las retrataban mejor y me las hacían entrañables. Empecé así a inventar sus vidas como por lo demás inventaba sus obras, que es lo que hace, creo, todo lector. Luego iba de una a otra imaginariamente. Y aunque evitaba las explica explicaciones, Causales, aunque me parecía abusivo prestar a esas mujeres las palabras y los movimientos que encontraran en sus narraciones y deducir que esto quería decir aquello, no podía impedir constatar que su vida y su obra estaban indisolublemente, inexorablemente irremediablemente unidas, a veces en conflicto, a menudo en guerra, o enlazadas una y otra en el deseo terco e imposible de una adecuación perfecta. Al examinar la existencia de esas mujeres me vi obligada a reconocer eh, que escribir y vivir eran para ellas la misma y única cosa, lo que por lo demás no disminuía en nada la resistencia de su obra a cualquier intento, intento de interpretación. Unas de ellas conocieron el inconveniente de vivir en el lugar equivocado, otras, el de vivir en la época equivocada. Algunas sufrieron un dolor de ser tan atroz que solamente podía calmarlo la muerte. ¿Era, pues, necesario para que su voz rompiese la monotonía? ¿Era necesario que su vida ardiese o sangrase? Siempre tropezaba con esta cuestión temible, la del vínculo entre dolor y creación. Cien veces suscitada, y cien veces esquivada. La cuestión me angustiaba. Huía de ella. Pero una repugnancia instintiva ante el placer de la desgracia, una desconfianza innata ante los estremecimientos que suscitan los artistas malditos, me llevaron a afirmar lo siguiente. Lo que yo amaba, y esto es lo importante, lo que yo amaba incondicionalmente de, en estas siete mujeres, que por haberse arriesgado a vivir sin prudencia no pudieron evitar el sufrimiento era su potencia poética era la gracia de su escritura era el vuelco que lograban dar a las fuerzas de muerte y su poder para conjugar la obra con la existencia era la emoción que me, que me provocaban y el incremento de vida que desde hacía tanto tiempo no dejaban de inculcarme la posteridad ha justificado la pasión de su compromiso ha celebrado su talento y patentado sus obras. Actualmente sus libros no necesitan ser protegidos ni defendidos. Las obras maestras no piden nada, hablan por sí mismas. Bueno, esto es parte de la presentación que ha hecho Lydie Salver. Eh, que vemos que en estos siete textos, nos habla con afecto y entusiasmo de estas escritoras, a veces con ironía y hasta con un poco de envidia. En un momento dice, daría mi vida por conseguir un ritmo tan bello. Nos invita a leer y a releer sus obras y también a conocer desde la admiración sus historias personales. Yo he tardado bastante en traducir este libro y es porque actué a la vez como traductora y como lectora. Y este es un libro que invita a los lectores a leer. A medida que iba traduciendo, fui leyendo o releyendo las obras de estas siete escritoras y también de otros autores que ellas amaban o que estaban relacionados con ellas y con su mundo. Y aún no he acabado, tengo un montón de libros pendientes. Y, eso, y es que este libro es mucho más que siete ensayos sobre siete escritoras es un libro que nos enriquece y nos abre la puerta para mejorar y ampliar esa biblioteca interior que todos los lectores llevamos dentro, esa biblioteca personal que, como dice Ingeborg Bachmann, una de las escritoras, vamos formando a lo largo de una vida en la que un autor amado nos lleva hacia los libros que ama, que a su vez nos llevan a otros libros y así interminablemente hasta el final de la vida. Y ahora, Ana, yo creo que eres tú como escritora y como poeta. Bueno, vamos la a que intentarlo, decir vamos algo a ver. Este eh, bueno, lo primero, gracias a, a todos, por supuesto, por, por vuestra asistencia y por la, la acogida de la vorágine. Y gracias, eh, como no, por, por haber contado con nosotros. Eh, la verdad es que mmm, la traducción de Marta, tengo que decir, que hace el del libro... Eh, una experiencia vibrante, una experiencia que eh, en el ánimo se instala y invita, invita a esas lecturas que, que ella comenta. Eh, yo misma, en este tiempo, que no hemos tenido mucho, la verdad es que hemos jugado con una ventaja, y es que todas las escritoras, y yo me alegro muchísimo de esto, para mí eran viejas amigas, viejas conocidas, y eh, Ingeborg Bachmann, es la que yo tenía digamos más despistada, imperdonable desde luego, pero he empezado ya a remediar esta, esta ausencia que además he entendido que, que es esencial en, en nuestra cultura. ¿no? De hecho, eh, eh, Valente eh, resalta tanto la lectura imprescindible para entender la poesía europea eh, del siglo XX, tanto a Celan, como a Ingeborg eh, Bachmann, ¿no? y para mí es una referencia importante. El libro de, de, de Lidi eh, recoge un siglo, ¿no? más o menos entre Emily Bronte, que nace en 1818, hasta Ingeborg. ¿no? no es una antología, porque efectivamente obedece, y ella lo declara así, a su gusto personal. Eh, precisamente porque eh, pudieron contribuir a su formación adolescente. La mía coincide exactamente igual porque eh, ella incide sobre todo en determinadas obras, no hace un repaso, no es biográfico, eh, digamos que intercala obras, vida, detalle, relaciones eh, y es interesante y sobre todo anima a releer y a recuperar esas lecturas de las que habla Marta, que a mí me parece esencial, porque las vamos dejando, de alguna manera, y lo hablo y lo digo por mí, porque hay tanto que leer, verdad las vamos dejando ahí en esa lectura que hemos conocido, que hemos leído, que en algún caso hemos releído, porque eran poetas y para mí eso ya marca también una diferencia, pero Lidi se concentra fundamentalmente en determinadas obras y en determinados aspectos de esa obra de estas mujeres, así como en Emily Bronte, Cumbres borrascosas, ¿no? que es su novela porque tiene unos poemas de juventud que, que escribe eh, también junto con su hermana Charlotte y Anne, que las envían a una editorial e incluso consiguen editar, pero claro, iban con seudónimos. ¿no? Los nombres de. Hombres. de, de claro, con pseudónimos de, de hombres que coinciden. coinciden en sus iniciales, ¿no? En, de, de, tanto de Charlotte, Emily y Anne. Pero eh, veremos eh, cuando lleguemos a, a, a cada una de ellas. Eh, cómo se desenvuelve esa obra rebelde, profundamente contestataria. Eh, sin, que no da, no da razón eh, a, al pacto es decir, ellas escriben por encima de todo, como bien ha dicho Marta porque es su voluntad y porque va inextricablemente unido a su propia biografía es su biografía porque de ahí parte la, la propia creación no necesitan eh, en este sentido ¿no? como eh, que se encuentran todas con una literatura tradicional en la que el escritor ¿Verdad? Permanece oculto mientras se pasea por su sociedad o aquello sobre lo que quiera escribir. Mientras él, digamos, que permanece en otro lugar de la escena. No, no, ellas están en la escena, lo cual no quiere decir que no mientan. Y como bien sabemos, la literatura es mentirosa por naturaleza. Pero en este caso, estas mentiras, ¿no? Estas mentiras muchas veces han quedado para el canon eh, y para. Eh, la, en la ideología imperante hay montones de sesgos que ya establecen una relación, digamos, eh, del lector, si no, se, si no se preocupa de conocer a cada una de ellas o su pensamiento, eh, quedan esas leyendas, muchas veces misóginas, naturalmente, sobre su propia personalidad, ¿no? esas locas, ¿no? y esas locas hay que, hay que matizar de locas, eh, nada aunque es cierto que algunas de ellas, como vamos a ver, han podido tener eh, ya de, en su condición personal eh, depresiones o lo que sea, como pueda ser eh, eh, Silvia sí. Platt, no sí, sí, la misma Igebor. Sí, sí. Y Lidi además, Lidi eh, ve eh, sus lecturas se encarnan también en ellas, porque es su propia experiencia, es su propia experiencia no solo de juventud, en ese amor eh, adolescente en el que nos acercamos a las obras, que, que muchos hemos podido compartir, yo misma, desde luego, con hombres, Cumbres Borrascosas y con otros libros. Entonces, Emily Bronte, Cumbres Borrascosas. no Ahora veremos lo que eh, Lidi nos mm, eh, penetra en ella. ¿no? Dugna Barnes se centra sobre todo en El Bosque de la Noche, que yo he vuelto a releer y que tengo que decir que he hecho una relectura completamente diferente, sí, porque la había también, leído siendo muy joven y francamente creo que no llegué a la profundidad de lo que eh, Dugna Barnes eh, cuenta allí, que vuelca efectivamente una experiencia amorosa, muy intensa, desbordada, porque es cierto que eh, sienten el amor, todas ellas sienten el amor con una intensidad y con una honestidad al mismo tiempo, llevadas al, eh, podríamos decir al extremo, no, eh, la, la, las, las viven con una lealtad hacia el amor y hacia el sentimiento puro, verdadero, no, que nos, nos hermana con, con ese ser amado y ellas ahí vuelcan toda su tensión lírica. Eh, Silvia Plath... Eh, la campana de cristal, aunque habla efectivamente de, de otras obras, pero la campana de cristal es una, es una obra que además pasó completamente eh, desapercibida en la que también Silvia Plath se interna. Colette, El nacimiento del día quizá de Colette es de la que más se distancia eh, porque hace una lectura inicial que yo también viví siendo muy joven en el que digamos que es la más pija por decirlo de alguna forma ¿no? Eh, es, es, eh, eh, no tiene un compromiso muchas veces ideológico sin embargo es de una radicalidad en su vida y en sus opciones personales absolutas y además no va a hacer concesiones ni en lo sexual ni nada va a llamar las cosas por su nombre y va a hacer realmente lo que le da la gana Manina Esbetayeva, que como ha dicho Marta, es la más extrema, a mí siempre me lo ha parecido, como poeta, eh, lleva toda la intensidad posible a, a la expresión, porque hay que decir también que todas tienen una preocupación inmensa en la expresión verbal que ellas llevan, en la renovación del lenguaje que sin duda provocan. Se separan de la, de la eh, literatura que eh, digamos reina más o menos en ese momento y es una sorpresa incluso para sus compañeros incluso para aquellos que las reconocen que también hubo sus casos ¿no? Virginia Woolf con Orlando que es una historia apasionante que he vuelto también a releer eh, y que tiene una significación y dentro del feminismo o de la interpretación de lo que es lo femenino y lo masculino que es verdaderamente interesante Eingeborg Bachmann que la estudia un poco a través del poeta Celan con el que tuvo una relación intensa a lo largo de 16 años y que eh, permaneció a lo largo de, de sus cartas. ¿no? Entonces, eh, hablamos de una literatura que Lidi ha decidido por las razones que sean, ella dice incluso, el orden no me digan por qué, no, no, no sé por qué, pero obedece a lo que a mí me ha parecido. Y lo tuve tan claro que este orden, que no es exactamente cronológico, pero casi, es el que he decidido. Eh, por lo tanto, mmm, eh, lo que ella hace es un relato eh, verdaderamente entretenido, y vuelvo a insistir en que Marta algo tendrá que ver eh, en ello, eh, con mucha ironía, eh, mucho humor, porque se ríe incluso de sus propias experiencias juveniles, ¿no? cómo ha vivido ella el amor, cómo ha vivido, y luego otras experiencias eh, más dolorosas, más dolorosas porque eh, también Liddy... Eh, lo insinúa, ¿no? ha permanecido ingresada en algún momento en un sanatorio psiquiátrico o lo que sea, ha tenido sus desengaños amorosos, etcétera. Eh, lo importante de ellas es, esa, para mí, esa verdad que trasladan a su lenguaje, esencial. Esa renovación del lenguaje, esencial. Efectivamente, entiendo que muchísimos, porque veremos que la crítica en general eh, les da la espalda muy a menudo eh, las abandona porque no entienden ese lenguaje y menos escrito en la boca de una mujer, que no se cortan un pelo y que llaman las cosas por su nombre y que eh, dicen todo lo que sienten y, y sienten rabia naturalmente porque es un mundo que las constriñe que las condiciona que no les va a permitir eh, eh, desarrollar su vocación unas tienen eh, estudios universitarios las más eh, próximas en el siglo XX, y otras, afortunadamente, han tenido familias que mmm, las han eh, educado incluso ellos mismos, pero con una cultura sólida, clásica, en la que han podido hacer un recorrido eh, de la literatura que les dé al menos una, un horizonte suficiente para conocer qué es lo que se está escribiendo. No me quiero extender ustedes perdonarán, pero es que siete autoras sí, es tremendo sí, verdad. ¿sí? Eh, bien eh, bien, pues entonces unas notas de Emily Bronte Nota, para sí, que Rosa bueno, pueda ir sí. luego intercalando esos textos de los sí, que estamos bien. hablando eh, bien, para me imagino que muchos de vosotros sabréis, eh, conocéis a Emily Bronte y conocéis sus cumbres borrascosas. Emily procede de una familia humilde, porque el, el, su padre, que es un pastor eh, en, en, el, en el Valle de Worth, en, en Yorkshire, que visita, Lidy visita, visita también Virginia Woolf, y yo también he visitado, he ido a la casa de las Bronte, he, he conocido la rectoría y ese paisaje magnífico que rodea todas las historias de Emily. Hay un cementerio impresionante impresionante, en esa rectoría en la que ella desarrolla fundamentalmente su vida. Eh, ...que es digno de visitar y de conocer... ...a mí me pareció una experiencia fascinante, casi mística... Eh, ...porque está rodeado de un, de un ambiente con esas nieblas... ...con esas campiñas, con ese eh, clima eh, duro y lluvioso... ...que nosotros conocemos también... ...bueno, es más... En, ...yo que, que leía todas sus obras cuando era muy jovencita... ...vamos, era una niña... ...y he leído tanto a Anne, como a Charlotte, como, como a Emily... Eh, impregnó también parte de mi pensamiento, bueno, ese pensamiento romántico cuando se empieza a escribir, ¿eh? y alguno de mis poemas está dedicado precisamente a Las Bronte, por ese paisaje tan determinante. Eh, Emily eh, sufre, eh, sufre ante, el, ante el mundo, Emily no comprende el mundo, entiende que ese mundo está contaminado de maldad, porque eh, vive una experiencia, siendo muy pequeñita, que la envían con sus hermanas a un orfanato, ¿verdad? Que como ellas eran hijas de un rector, pues esa compasión esa, eh, hace que las, las, las inviten en, unas, en, un, en, una, en un estado extremo de pobreza. Es un colegio, es Eyre es Lleneire de, de Charlotte, sí. eh, exactamente. Entonces, eh, Emily no consigue. En las cuatro veces que en, a lo largo de su vida, que por un motivo u otro su padre además intenta darles educación, que sean independientes, educando a otras familias, como se pueden imaginar, tampoco la cosa daba para mucho, Emily grita una y otra vez a su padre, por favor quiero volver a casa, tengo que volver a Hardware, porque ese es, ese es mi mundo. Y de ese mundo, extrae todos sus personajes en cumbres borrascosas, los tiene todos alrededor en el vecino, en el industrial, en el carnicero, en la mujer pobre que se casa, embarazada, en el, en el, en el criado al que maltratan, que es el, el, el propio Heathcliff, el, el, el tirano, el, es, es, un, es un personaje mesiánico, ¿no? terrible, por eso recibe unas críticas terribles, no entiende y eso que ella lo recibe así como Geneire tiene un gran éxito en ese momento, las dos tienen seudónimo de hombre, pero eh, cumbres borrascosas no, eh, la tratan de amoral. Bueno, cuando ya se enteran que es una mujer, se pueden imaginar el escándalo que se, que se produce. Eh, Lidi eh, recuerda con mucho humor esos amores de adolescente, en el que ella dice que adopta ya, en cuanto conoce a Heathcliff, claro, Heathcliff en, en una cultura mmm, patriarcal, tradicional, eh, en el que hemos vivido, por cierto, prácticamente todas, digo yo, eh, Heathcliff es ese hombre poderoso, tierno, amante, bueno, claro, tiene un potencial impresionante, ¿no? Entonces, es verdad que para esas lecturas jóvenes se convierte en un héroe guapo, así como agitanado, bueno, es un, en, una auténtica explosión, y Liddy se ríe porque recuerda sus, eh, sus amores de juventud. Con, con los jóvenes del, del, del colegio, además los desprecia y les dice que es una mierda, eh, esos, esos héroes de pacotilla en los que ellos se fijan, actores de moda en ese momento. Eh, llegan a decir que es una novela completamente contraria al arte y moralmente indefendible. Hasta que el poeta Shibur se encuentra con el libro y decide definitivamente que es un magnífico el libro, y entonces, claro, todos empiezan a meditar sobre todo eso que se ha escrito, a lo mejor no era verdad, todas esas cosas que hemos dicho. George Batall también dice de ella, la noche de la, de la novela Cumbres Borrascosas, la noche de amor más grande de todos los tiempos, que la incluyó además en su literatura del mal, eh, incluye a Emily Bronte, con Baudelaire, Blake, Sade, Proust, Kafka y Jean Genet ¿Eh? y como no me quiero alargar sí. porque claro, estaría hablando y no me acabaría sí. creo que sí. es momento vale. de esto. Bueno. Vale. bueno pues eh, eso. También yo tampoco me algo. quiero sí. alargar porque hay mucho pero bueno, solamente insistir en lo que se ha dicho eh, que para mí una, un hilo de, que une a todas las autores de libros es la intensidad amorosa que que viven, sobre todo. Y luego decir que es un libro que se lee estupendamente, son siete ensayos, pero tienen mucha frescura, la traducción, como decía Ana, hace mucho, y Litis Albeck se, se implica muchísimo en él, da su opinión, se puede estar de acuerdo o no, pero eso le da un dinamismo que te, que te hace querer eh, seguir investigando y leyendo todos los autores que aparecen y dicho esto, podía haber escogido un texto de te cumples borrascosas pero resulta que en mi libro te tengo que confesar que no había leído sus poemas no sé y bien. ha sido un descubrimiento entonces he elegido dos y además he encontrado, porque claro, nos encontramos con el problema de la traducción que en poesía, bueno, en poesía y, y también en prosa es difícil, pero en poesía pues muy, sí, es muy, en difícil. Poesía no muy, muy no sé difícil. difícil entonces hay que hacer casi una reinterpretación y, y bueno, pues con Emily Bronte he encontrado eh, dos poemas en versión de la escritora Ángel Escaso, que parece que se ha puesto a traducir eh, toda su obra, y me ha parecido, me ha gustado mucho. Entonces, mm, eso, como decía, voy a leer dos en estrofas, es el primero, y es la Emily sumisa y solitaria que hablaba Ana, que reclama su libertad, porque la libertad es. Otro de los puntos de hilos que, que unen a todas las autoras. Y quiere pues, su camino. Su camino dice allí, a la montaña donde brama el viento salvaje. Estrofas. Aún censurada, siempre regreso a los viejos sentimientos que nacieron conmigo. Abandono la búsqueda agitada de riquezas, los vanos sueños que nunca ocurrirán. Ya no busco más la región de las sombras. Monótona, se expande su estéril vastedad y legión tras legión se alzan mis visiones y me acercan, qué extraño, el mundo irreal. Caminaré, mas no sobre viejas huellas heroicas, no por los senderos de la alta moralidad y no entre rostros inciertos, nebulosas formas del rancio pasado. Caminaré a donde mi naturaleza me lleve, pues me humillaría elegir otro guía. Allí donde pastan entre helechos los grises rebaños. Allí, a la montaña donde brama el viento salvaje. ¡Qué importantes secretos revelan los montes solitarios! Gloria y aflicción inenarrables. La tierra al despertar el corazón humano une ambos mundos, el cielo y el infierno. Y a continuación, de nuevo, la libertad y en este caso el estoicismo ante la muerte próxima. El anciano estoico. Poca estima siento por las riquezas y del amor me río con desdén. El deseo de fama solo fue un sueño que se desvaneció con el alba. Y si rezo, la única oración que mueve mis labios es Abandona este corazón que poseo y dame libertad. Mis días se acercan veloces al final y eso es todo lo que imploro. En la vida y en la muerte, un alma sin cadenas, con valor para resistir. A mí me, de lo que decían aquí sobre Emily Bronte, me, me gustó el carácter, ella, que lo refleja muy bien aquí, por ejemplo, un episodio que una vez le mordió un perro eh, rabioso, entonces ella fue, entró dentro, cogió ¡Ostras! la chimenea un hierro rojo vivo, se lo aplicó y no. Tuvo ninguna queja. Sí, sí. Luego también sé que leía mucho. ¿eh? Sí, Entre el padre tenía una buena sí, biblioteca sí, sí, sí. Y, y esto tenía. Es que sí. era frágil pero al mismo tiempo muy tenía fuerte, un carácter sí. muy fuerte y todas sí, las sí. hermanas la tenían un poco, sí, sí, era era, un poco miedo. Sí, eh. sí, sí, que era dominante, ¿no? Sí, sí, que era sí dominante sí, sí, sí. pero sí. es verdad que sí. Y le gustaba, pues sobre todo sí, eso, sí. correr, correr por sí, ahí, por sí. los páramos. Eh. Una cosa, sí. un sí. personaje interesantísimo. es sí. que un poquito más... Mm. A ver, vamos a otra. ¿No? Dugna Barnes. Jenna Barnes, sí. Esta, sí. Bueno, bueno eso, sí, lo... la conoceréis, supongo, si tenemos Entonces, aquí, paride, porque las fotografías de Berenice Abbott y de Man Ray eh, las hemos visto muchísimas veces. Hace poco ha habido en... En Madrid, una exposición de Berenice Abbott, maravillosa, eh, en la que estaban estas fotografías. Eh, eh, Duna Barnes eh, tiene unos padres, que eh, el padre concretamente, que piensa que la educación sistemática era para cobardes. Y entonces se niega a llevarla a la escuela habitual y la educan en, en, el, en, en, en, en, en la familia. ¿no? Eh, son eh, un, dos padres... Tengo que decir que todas las no sé eh, todas las autoras, mantienen o todas, o en general, mantienen una relación tensa sí. con esas madres y esos padres, ¿no? Cada uno, en, en unos casos, los padres, además, es curioso, eh, tienen esa figura que, al mismo tiempo, es el padre amante, generalmente, el padre amante, el padre protector, el padre que muere en una, algunas cosas eh, jóvenes, sí y sienten esa necesidad de, de recorrer la figura eh, masculina a través del padre. ¿no? Y en el caso de las madres, que suelen ser figuras, no siempre, más, más frágiles, más tal, y todos tienen una tensión, también de un barnes, porque eh, su madre ve que es una madre, eh, el padre eh, encantador y, y con una vida muy alegre, la madre es una mujer humillada, lo dice, y así la ve, una mujer humillada por las eh, sucesivas amantes del marido, que se ve que andaban con toda tranquilidad por el escenario familiar. Eh, cuando se trasladan a Long Island, que poco después se separan los padres, Allí se ve eh, necesitada de trabajar en la tierra, en el jardín, y forja una naturaleza muy potente. Y además, eh, que utiliza los vocablos, que los llevará luego también a la literatura, los vocablos que se encuentra entre la gente del campo. Y dice: Yo soy, de, yo, yo me hermano con, con esta gente, ¿no? yo formo parte de ellos, y además en mi escritura lo voy a volcar. Nada de florituras ni, ni remilgos. Hay que decir las cosas tal como se sienten y tal como, como son, hasta que deciden los años 20 que se marcha a, a París, ¿no? París en ese momento, claro, es, es un polo de atracción, la Belle Époque, impresionante y allí se concentran todos los americanos que les parece además que es un, una, una aventura maravillosa y van lo mismo los hombres como de Rapun que era un ligón y lo intentaba, ella lo dice, intentaba ligar con todas nosotras pero también fue en ese en ese momento un escritor generoso concretamente con Duna Barnes pero también eh, con, con James Joyce y con Cummins, con el poeta Cummins también les ayudó para iniciar su obra y, y, y allí se inicia y ahí eh, eh, publican el Ulises. ¿no? En, el, el lo hace en la librería. En la librería. La, en la la la librería sí, eh, eh, eh, Janet Flanner. es, sí, eh, sí, sí, sí, es, sí. es Janet Flanner. ¿no? Es. De Silvia Beach. De Silvia y... Beach. Eso es. Eh, Shakespeare and Company. Es, en París. Company. Eh, eh, Silvia Beach publica el, el Ulises, que posteriormente además se lo regala a Doug Barnes le regala ese, ese original que luego ya venderá lo cuenta se regala ¿no? eso es Joyce eso es el bosque de la noche es una obra realmente eh, sorprendente eh, ella tiene joven tiene una un amante se enamora locamente de Thelma de, de Telma la de la mujer, que además sí. Eh, que la, se la presenta a Berenice Abbott. Se supone que, que Telma es una escultora, bueno, una diletante, bueno, hace escultura, pero sobre todo tiene una vida eh, un tanto rocambolesca que además no está tampoco dispuesta a que nadie le ponga eh, límites y demás. Entonces mantienen una relación muy intensa que le, eh, le hace aduna, eh, le hace caer en el peor de la en la peor de las pesadillas en el alcohol porque se convierte hasta el momento hasta el punto de que no puede escribir no puede vivir eh, y, le, y llega a decir mi vida es una mierda ¿no? porque eh, eh, esta mujer que al mismo tiempo es muy posesiva eh, bueno, estos amores a veces que se tienen ¿no? tan emocionales, ¿no? Es muy posesiva y la, la tiene completamente enganchada, pero al mismo tiempo eh, recorre la noche, eh, va por Montparnasse y, es, eh, bueno, pues tiene todos los líos amorosos que le vienen en gana y a Duna realmente la lleva al, al estrépito y a la, y a la, y a la, y a la depravación y, a, bueno, es, una, es, es tremendo eh, cómo se llega a sentir, ¿no? Esto, eh, digamos, que lo lleva al a esta obra impresionante que a mí me ha encantado volver a leer y que de verdad que merece la pena porque es un lenguaje eh, tan diferente, no tiene nada que ver con ninguna novela ni con un hecho narrativo habitual, sino que distorsiona todas las eh, ideas que podemos tener preconcebidas sobre lo que es el, el, el hecho, la acción y demás. ¿no? Eh, bueno, pues... Es que no sobre, me sí. sobre todo a mí de ese libro me gustan los discursos oh, del doctor O'Connor hay uno, uno que... Sí. unos discursos y que, que es Dan bajones sí, que sí. existe en realidad y sí. le lleva... Ay, sí. y luego pues un poco lo que dice Eliot eh, en el prólogo del magnífico que, el prólogo que dice que eh, es un libro que gustará a los amantes de la poesía aunque no sea poesía Eso. dice que es, es una prosa que tiene un ritmo propio y un fraseo musical que no es eh, del verso, pero es un ritmo más o menos complejo y preciosista según los eh, fines del autor, pero siempre es simple, o complejo y lo que le da una gran intensidad al relato entonces, de su vida, de todos sus problemas y tal, hace este libro que es una obra de arte ¿no? Sí, sí, realmente Y yo creo, sí, ¿y tú sí. has, pues qué has cogido? Eh? Sí. <risa> pues... El primer poema, son dos también, el primero se titula Suicidio, que claro es de Barnes, otra sí. cosa que... que todas que muchas todas que tienen, tienen, viven una tragedia, casi todas, todas casi todas, todas, ¿no? Una tragedia. Ella no se suicida, sí. no, no, casi. No, no pero sí, pero la vida es sí. tremenda, ¿no? O sea, pero de todas formas, bueno, aquí en este suicidio, sí. poema Suicidio, pues estremece la ternura que hay en la descripción de los cadáveres de mujeres son dos, son, es cortito, el A y el B y, y por eso me ha parecido bien para la presentación de un libro eso de siete insensatas <risa> <risa> y que además tienen en común ese trágico destino la versión es de, bueno, pues así lo comenta Lidi Salved eh, la versión es de Sandra Toro Cadáver A. La trajeron adentro. Una pequeña crisálida hecha trizas. Con un cuerpito golpeado. Como una luna con miedo. Y todas sus sutiles sinfonías. Una runa crepuscular. Cadáver B. Rápido la empujaron un poco de acá y de allá. Su cuerpo abreviado por el shock como un gato de urbe. Ella estaba lánguida, como un jarrito de cerveza que se quedó sin espuma. Y el siguiente es Transfiguración, que me encanta porque es un poema en el que todo retrocede, se pliega, eh, vuelve a su origen, y es como si no hubiera pasado, y estaría bien eso, ¿eh? La versión es de Osías Studman y Rosa Lentini. El profeta cava con manos de hierro en las inestables arenas del desierto. El insecto vuelve a su larva, retorna a semilla la rosa trepadora. Como humo, hasta la vacía garganta de Moisés irrumpen todas las palabras que dijo. El cuchillo de Caín retira la estocada. Abel se levanta del polvo. Pilatos no puede encontrar su lengua. Desnudo está el árbol del que Judas colgó. Lucifer clama desde la tierra. Cristo cae a su muerte. A Adán vuelve la fastidiosa costilla. Una criatura solloza en su flanco. La extensión del Edén es espesa y verde, el bosque se agita, no se ve una bestia. Desencadenado el sol con rabiosa sed, alimenta al último día con el primero. Bueno, que os va a sí, gustar. Sí, mucho. No lo sabían. No, no, no, no sabíamos lo que Yo, iba a leer, ni lo conocía. Lo que este. había elegido. Eh, Raza sádica y ferol refugiada detrás de sus radiadores, dice Dugna Barnes de, de los hombres. Bueno, pues Silvia Platt que nace en Boston en el 32 y murió en el 63, es decir, jovencísima. Con 30 años, sí. Eh. Eh, hay que decir que eh, su vida, independientemente de sus múltiples depresiones, es decir, que ahí puede haber eh, un componente eh, físico o psicológico eh, que está antes de todas, de todos sus avatares, ¿no? porque es ya siendo muy joven, cuando tiene su primer intento de suicidio, que es eh, un grito de salvación allá, eh, sufre terriblemente, pero eh, tiene un compromiso total y absoluto con su obra. Eh, no está dispuesta a seguir los mandatos eh, líricos eh, de la poesía eh, que encuentra. y eh, eh, ...inicia su propio camino, ¿no? Eso es lo importante en este libro, eh, sí que incide mucho, insisto en ello... ...en ese lenguaje personal diferente, completamente y radicalmente eh, opuesto... ...a toda la norma y a todo lo que se impone, ¿no? O sea, es una rebeldía existencial, vibrante en cada una de ellas... ...y también en Silvia Plath, que ve cómo no tiene la posibilidad... Eh, en la medida en que ella trabaja, porque ella, eh, eh, sus, sus poemas son muy, muy, muy trabajados. ¿no? Entonces, hasta que publica su primer libro, El Coloso, ha tenido distintos títulos. Ha pasado por incluir y sacar y volver a meter y a volver a rehacer un montón de poemas, porque hay un recorrido muy largo. ...hasta que el New, York, New Yorker le acepta eh, publicar dos poemas... ...ya su marido Ted Hughes, que habréis oído eh, mucho hablar... ...porque en los últimos años bueno editó además su obra... Bueno, eh, ...claro, eh, ellos viven en una sociedad por otra parte... Como, ...como todo el mundo en el que la figura de la mujer... ...pues no vamos a descubrir nada ni voy a incidir sobre ello... ¿no? ...entonces aunque él entiende que ella es una compañera para su vida... Eh, claro, una cosa es ser su compañera, pero ella en ese amor inefable que siente hacia su marido, y lo siente, también quiere ayudarle, quiere que él tenga éxito, que él y entonces de pronto se encuentra eh, tradada entre una vida eh, de ama de casa, de secretaria del marido, y además escribiendo por la noche donde puede, en cualquier rincón, porque no es hasta su vuelta a Inglaterra, ya en los últimos años, en los que tiene por primera vez, como Virginia Woolf, esa habitación propia, tiene un despacho para ella misma para trabajar, Silvia Plath. Pero eh, se encuentra eh, con la ignorancia, con esa visión ¿verdad? De, de, de, de escritora menor, porque eso ya va implícito en, en cualquier mujer. Eh, pues salvo lectores muy avezados o gente muy interesada. ¿no? Si, si es posible, el escalón por debajo siempre va a presidir la obra de cualquier mujer. Por lo tanto, pues sí, qué, qué, qué cosas tan monas haces, pero realmente esa valoración que ellas buscan, porque además tienen un compromiso, porque son mujeres cultas, porque saben analizar y entonces Silvia eh, eh, se, se, se enfada muchísimo porque dice, o sea, estamos dando valor, o están ustedes críticos dando valor a obras que no lo tienen en absoluto, que son bestsellers y ella que está convencida de que su obra tiene importancia eh, ...por sí misma y por esa indagación y por ese trabajo inmenso, intenso... ...no son poemas que se escriben a vuelo pluma... ...donde vuelca esa vida incluso de cazuelas, eh, cazuelas y, y salchichas, ¿no? Dice ella, pues esa es la vida que yo tengo y también lo voy a expresar. Esta es la vida de una mujer. Y esto es lo que se encuentra con una mujer cuando quiere vivir una vida independiente... ...que es su trampa, claro, porque se encuentra con un marido maravilloso, guapo tal y no sé qué, pero al final dice, ya, pero yo no estoy haciendo la vida que yo pensaba, no estoy desarrollando la obra para la que yo me he preparado, para la que yo trabajo constantemente. Eso crea una frustración inmensa que le lleva efectivamente a esas depresiones aparte de que eh, bueno pues la vida conyugal pues pues con, por el desgaste, Ted Hughes empieza a tener eh, sus amantes, eh, se enrolla con otra eh, poeta soltera guapísima y no sé qué, y entonces ella se encuentra con sus dos niños eh, metida en, en su casa eh, cuidándolo y mientras eh, su, su marido pues es, es la realidad eh, da clases, se relaciona con todo el mundo, ya ha recibido premios, etc. Bueno, pues la campana de cristal es que no es autobiográfica, porque insistimos siempre, la literatura, lógicamente, y la poesía es mentirosa, por mucho que uno vuelque eh, sus propias, o parta de su propia experiencia. ¿no? Eh, ella es, en ese sentido, una eh, poeta confesional, ¿no? porque eh, se encuentra con, con el poeta maravilloso Robert Lowell, y por fin dice, esta es la poesía que yo estoy haciendo, esto es lo que yo quiero. Y Robert Lowell, eh, como Anne, la poeta Anne Sexton, les abre ese, ese mundo en el que ellas pueden eh, continuar su trabajo. Y no me quiero... Estender. Sí, porque vamos... Sí, sí, sí, sí, lo siento. Sí. Bueno, la verdad es que son unas vanguardistas realmente, sí, sí, todas unas sí, creadoras sí, sí. en, el, en sí. el lenguaje y en la manera de expresarse. Y, y es durísimo como cuenta toda esa experiencia en sus poemas, sobre su vida con los niños, un sufrimiento que parece terrible y que dices, ¡jo, qué cosas dicen! No, pero pero es que es, es la verdad es que y no lo confiesa es con una valentía y una crudeza que te estremece. Bueno, eh, dos poemas también en versión de Jesús Pardo, unas versiones muy interesantes. A mí me han gustado más que las otras que he visto por ahí. El primer poema es de Cruzando el océano, de 1971, y se titula Soy vertical. Mejor querría ser horizontal. No soy un árbol con raíces hondas en tierra, sorbiendo minerales y amor materno, refloreciendo así de marzo en marzo reluciente, ni orgullo de parterre blanco de admirativos gritos, muy repintado, y a punto ignaro de perder sus pétalos. Comparado conmigo, es inmortal el árbol y las flores más audaces. Querría la edad de uno, la temeridad de las otras. Esta noche, en luz infinitésima de estrellas, árboles y flores han esparcido su frescura ulente. Yo entre ellos me paseo, no me ven. Cuando duermo a veces pienso que me les hermano más que nunca. Mi mente descaece. Resulta más normal echada. El cielo y yo trabamos conversación abierta. Así seré más útil cuando por fin me una con la tierra. Árbol y flor me tocarán. Veránme. Y... Esta ahora, esta surrealista y amorosa aparición de Árboles de invierno, también del 71. La sonrisa de las neveras me aniquila. Qué corrientes por las venas de mi amada. Oigo ronronear su gran corazón. Conjunciones y signos de porcentaje exhalan sus labios como besos. En su mente hoy es lunes, la moral se lava y se presenta ante mis ojos. ¿Cómo interpretar tales contradicciones? Llevo puños blancos, me inclino. O sea, ¿es amor, esta roja tela que fluye de la acerina aguja y vuela tan cegadoramente? Con ella... Haré vestiditos y abrigos y vestiré a una dinastía entera como se abre y ciérrase su cuerpo un reloj suizo y con rubíes en los goznes. ¡Ay, corazón! ¡Qué desbarajuste! Las estrellas pasan centelleantes como agoreros números. ABC, dicen sus párpados. pues llegamos a Colette, que eh, desarrolla una inmensísima eh, tarea periodística, eh, como escritora, eh, como actriz eh, de mimo, eh, porque tiene además una amante que la apoya y le proporciona todo, le, eh, eh, no solo su amor, sino además... ...apoya su carrera... ...y entonces hay un momento en su vida... ...en la que se dedica al, al teatro y al cabaret... Eh, ...realmente organiza unos escándalos impresionantes... ...porque se muestra en el escenario... ...lo mismo eh, vestida eh, de frac... ...con una jovencita eh, inocente a la que seduce... Eh, eh, ...invita a, a su amante a, a subir al escenario y se organiza la de Dios, eh, muestran sus pechos, se besan, no sé qué, y entonces, bueno, el escándalo es tremendo, pero ella se da cuenta que el escándalo vende, y que les va muy bien, porque al mismo tiempo que las denostan, al mismo tiempo las persiguen, y toda su obra es un éxito. Eh, por abreviar, digamos que Lidia es con la que toma una distancia, y dice, si la leí cuando joven, y me entusiasmó, eh, una relectura posterior, me parece un tanto retórica, su literatura, eh, tal, pero es verdad que Colette es, en cuanto a sensaciones, es una maravillosa escritora y es verdad. A mí me fascinaba cuando la leía cómo era capaz de eh, regodearse en el sonido, en el olor, en la imagen, en la flor, en la delicadeza, y eso lo consigue muy bien y Liddy eh, sigue, sigue salvándola en esa parte. ¿no? Quizá eh, en, eh, se distancia, ¿no? No, no encuentra el mismo entusiasmo que con el resto, que yo encuentro que sí que, que mantiene esa admiración y aquí tiene una relación un tanto ambivalente. Eh, sus cartas ha sido la relación que tiene con su madre, con la que mantiene una maravillosa relación eh, eh, siendo joven, pero al mismo tiempo es una madre muy posesiva. Eh, Tú soy yo, le llega a decir su madre, y eso es casi una sentencia, ¿no? porque la madre quiere vivir también a través de, a través de Colette eh, eh, su propia historia y Colette ahí toma, toma distancia respecto de su madre pero eh, cuando vuelve a releer las cartas que mantuvo con, con ella eh, es una explosión de creatividad y de y de recreación y además de sublimación de una madre que, eh, si bien debía ser una mujer verdaderamente interesante y culta y, y libre, eh, al mismo tiempo bueno, pues tiene sus, sus partes más, más oscuras. Eh, se, así como vive historias de amor súper apasionantes, tiene tres, tres maridos eh, por abreviar y, y, sus, y sus amores los vive con, también con gran intensidad hasta que llega su tercer marido que es 20 años más joven que ella y ya está curada de todas las pasiones mundanas lo que quiere es la tranquilidad, lo que quiere es escribir y cultivar eh, su jardín, incluso llega a decir que, que escribir le cuesta mucho y que en realidad no tiene vocación para ello, aunque no ha parado de escribir y además con, con éxito en su tiempo, pero que necesita la distancia. Porque dice del amor que es algo banal, melodramático y humillante. ¿eh? Eh, es curioso, Liri eh, resalta algo que a mí también me llama la atención, una mujer tan radicalmente eh, libre y tan eh, incapaz de aceptar ninguna norma, fue crítica con las sufragistas. Yo me imagino que esa militancia esa militancia, eh, probablemente estaba muy distante de, de una vida en la que ella no tenía nada que ver, y bueno, le parecería, pero sin embargo, creo que hace, a través de su vida y de su literatura, hace más por la revolución de la mujer y por la revolución sexual de las mujeres muy, eh, que, que la mayor parte de los escritores. ¿no? No me pues Sí, es que ya estaba, sí, estaba sí, en otro sí. mundo pero es absolutamente libre y es una... Puede ser la más feliz de las... Sí, sí, sí. Y, sí, sí. y luego sí, además a termina a estupendamente vieja. porque sí, se critica pero claro, cuando se retira se retira con un sí. hombre estupendo que la cuida, que se relaja y vamos, que bueno, sí. es una maravilla y bueno, pues por eso he elegido un prólogo en vez de un texto de novela de el vagabund, la vagabunda porque es de... en un vistazo da idea de la, del tipo de persona que era Colette y, y además de sus múltiples facetas, como estaba comentando Ana y de la capacidad de trabajo, es increíble y, y bueno, y, y también de la intensidad y la pasión con que vivía dice así, la traducción es de José María Aroca dice, la ilusión de la libertad equivale a la libertad la vagabunda... El obstáculo, el reverso del Music Hall, evocan una época de mi vida, seis años, y un ambiente donde nada me pareció ni amargo ni vil. Creí además, durante aquel tiempo, que viajaba sin apenas moverme. Durante seis años, pasando de un Music Hall a otro, de un compañero mimo a un compañero acróbata, de una compañera cantante a una compañera bailarina, Saboreé la alegría y el consuelo de no encontrar en eso que se llama las tablas ni una mujer malévola ni un hombre que no fuese honrado. Entonces fue cuando decidí someter mi tarea de escritor al ritmo de mi existencia de artista. Lo raro es que lo lograra. La vagabunda y el reverso del Music Hall se beneficiaron de una incomodidad total triunfaron de las habitaciones de hotel más mediocres. Se contentaron con la mesita de los aceites, con el velador de mármol y con la carpeta publicitaria. Los escrúpulos que atormentan al escritor a medida que este madura pusieron fin ¡ay! a esa flexibilidad. Lo que no impide que cada vez que me vuelvo hacia mi pasado nunca dejo de contemplar con gratitud esa época de trabajo saludable y sencillo apenas vi ensombrecerse mi presente cuando por las necesidades del periodismo se me ofreció la redacción de varios editoriales políticas y me arrastraron de un reportaje político a una asamblea nacional entre la gente que no me escatimaba su nueva y ruda enseñanza es increíble ¿no? Sí. de aquí de hacer el cabareta sí. a la asamblea es increíble Totalmente. Bueno, pues llegamos a Marina Svetalleva, que es la, la poeta, como hemos dicho, más radical. Es una poeta que, curiosamente, yo cuando, cuando he leído, eh, no ahora, cuando he leído su obra, que siempre va un poco de la mano de la poeta Nagmatova, de la que yo soy una rendida eh, admiradora, eh, son, tienen en común el sufrimiento terrible que ellas tienen, eh, claro, proceden, eh, proceden de familias eh, bien aristocráticas, eh, de la, próximas a, a, a la monarquía, en, en, con, con, con relaciones y tal. Claro, cuando llega la revolución, tengo que decir, en Rusia, sí, claro, eh, tengo que decir que no es que ellas tampoco no rechazaran, rechazaran esa revolución. Como era obvio, eh, incluso el movimiento blanco ¿no? eh, incluía distintos... Eh, movimientos. No era solo el facherío, vamos a decir, y, y los, los, eh, los seguidores de, del zar y demás, sino que había otros socialistas que no estaban exactamente por la vía bolchevique. Tanto Anagmatova como Svetayeva eh, ven claramente desde el principio que la revolución no es lo que creían ni lo que se promete. De hecho, ella pues opta por eh, otras opciones pero se distancia porque sabe que el horror ya está instalado de hecho en el año 22 Anargmatova y ella misma ya han sido eh, condenadas por, por Stalin, eh, incluso intelectuales eh, se portaron malamente con ellas, como el mismo Meyerhall o como el mismo Mayakovsky, eh, que tuvieron eh, en sus eh, tuvieron eh, muchos digamos, están plagados de detalles en los que ciertamente aquel eh, gobierno del terror hizo sobre los intelectuales más independientes que tragaran y, y, eh, que tragaran y mordieran la arena. O sea, no había otra. De hecho, Pasternak, que es con el que, y se centra aquí un poco en las cartas de Pasternak, voy a ir rápida, Pasternak, eh, Rilke y ella misma, dicen, no es solo una maravillosa eh, eh, eh, relación epistolar maravillosa en cuanto a poética, sino que son todo un documento. ¿no? Eh, y esa, esa obra, además de, de, de sus otros libros de, de poesía, que caen completamente en desgracia, porque ni en Francia, en Francia la ven como una rusa sospechosa y en Rusia la ven como una... Eh, como una eh, rusa blanca eh, amante de lo occidental y distanciada, cuando ella deja claro desde el principio, no, ni soy esto ni soy aquello, soy yo, soy, es mi obra y quiero ser libre para decir y para expresar todo aquello que eh, me venga en gana. Eh, tiene relaciones, muchas relaciones amorosas, porque es verdad que vive, eh, vive mucha de su obra, se vive a través del amor, es decir, necesita la pasión amorosa para desarrollar después todo lo que quiere decir. Es ¿no? A mí eso siempre me ha llamado un poco eh, la atención en Esbeta Lleva y yo siempre he sido más de anagmátoba que, que la encuentro un poco más comedida, ¿no? que, que permite sentimientos, no, no, no, no, por, no por el comedimiento, no, no lo quiero decir así, quiero decir que a veces eh, me parece más de una, de una raíz más profunda quizá en su expresión, pero eh, es una grandísima poeta y además... Eh, el, eh, también rompe con los moldes tradicionales, lo mismo que Armatova, no, no, no me interesan aunque tienen y parten obviamente de, de la escritura eh, tradicional en rusa eh, ellas llevan su, propia, su propio camino ¿no? y dislocan el verbo e introducen eh, comentarios eh, que en un poema podrían ser sorprendentes ¿no? pero que están llenos de una gran simbología, no voy a decir más porque se nos hace muy tarde sí. decir las bueno no es es una es una escritora que está marcada por la historia por, sí. clarísimamente y al final acaba suicidándose también ya. porque claro bueno, pues pasa la, la, la, luego es, eso, de Borbón sí, también sí, bueno, eso, no, eso, es, es, es una sí. sí, sí. sí. sí, pues pero pero bueno sí. es es que es es, es, es, <tose> es es excepcional eso. en sí. la escritura creo yo y, y por eso de ella había elegido cuatro poemas, pero bueno, creo sí. que me voy a quedar con dos, porque no, no, si sí, no, no, sé, no terminamos. No nos pero tiempo, el primero sí. va, eh, va a ser el dedicado a su admirada y, y amada Ana Tzmatova, ya que Ana es una versión de Mónica Gustova. O musa del llanto, la más bella de las musas, o loca criatura del infierno y de la noche blanca, Tú envías sobre Rusia tus sombrías tormentas y tu puro lamento nos traspasa como flecha. Nos empujamos y un sordo ah de mil bocas te jura fidelidad a ah, Natsmatova. Tu nombre, hondo suspiro, cae en ese hondo abismo que carece de nombre. Pisar la tierra misma que tú pisas bajo tu mismo cielo, llevamos una corona. Y aquel a que a muerte hieres a tu paso, yace inmortal en su lecho de muerte. Sobre esta ciudad que canta, brillan cúpulas y el vagabundo ciego canta loas al Señor. Y yo, yo te ofrezco mi ciudad con sus campanas, Atzmatova, y con ella te doy mi corazón. Y este que es precioso es... Eh, dedicado a su hija Alia, en versión de Severo Sarduy, y que hace en realidad una, hace un pequeño autorretrato suyo en el poema. Dice, algún día, criatura encantadora, para ti seré solo un recuerdo perdido allá, en tus ojos azules, en la lejanía de tu memoria. Olvidarás mi perfil aguileño, y mi frente entre nubes de humo, y mi eterna risa que a todos engaña, y una centena de anillos de plata en mi mano, el altillo camarote, mis papeles en divino desorden, por la desgracia, alzados en el año terrible. Tú eras pequeña y yo era joven. Y bueno, tenía uno de mucho amor a Rilke, pero vamos, creo que pasó. Sí, venga. vamos a dejarlo, sí, porque... sí. Si nos hace bueno, ya sí. nos quedan dos autoras sí. nada más. Bueno, seremos breves. Sí. Virginia Wolf. Hay que decir que Lidi, eh, en este caso, se centra fundamentalmente, aparte de todas, las, eh, comentar eh, someramente o las otras obras de Virginia Wolf, eh, se concentra en Orlando, ¿no? Orlando que es ni más ni menos eh, ...que llevado a, a su amor por Virginia sackett west eh, eh, ...construye un personaje que es hombre y que es mujer... ...que transcurre a lo largo de los siglos en Inglaterra... ...y que eh, va desarrollando toda su historia... Eh, ...de manera además muy, con mucho humor, tengo que decir... ...porque hay, hay escenas verdaderamente eh, divertidas y cómo ella localiza, enfoca y consigue eh, extraer las ideas que hay sobre la mujer y sobre la masculinidad. Las contradicciones que se producen cuando Orlando, hombre, de repente se, se convierte en, en mujer. Y entonces empieza a ver, dice, ah, porque es consciente además, dice, ah, o sea que todo eso es lo que yo ahora tengo que padecer. O sea, ahora se vuelve... Realmente es, es una obra fantástica, es muy, muy interesante. A mí me ha encantado volver a, a releer Orlando. Y sobre su trayectoria, bien, hay una familia, como sabéis, el, el, el grupo de Bloomsbury está ahí en ese origen. Eh, es una familia burguesa, el, pero eh, queda, su madre eh, muere muy joven, es una madre muy, muy distante, por otra parte. Eh, muy elegante, muy guapa pero muy, muy distante de sus hijos muere joven y, e inmediatamente el, eh, los, los hermanos porque son dos familias que de un primer matrimonio tres hijos, cuatro del segundo que, que, con este Stephen ¿no? porque Virginia es Virginia Stephen luego casada con, con, con que, que se transforma su, su apellido a Wolf ¿no? entonces es un padre en el que hay ahí una historia, incluso con una hermana que llega a morir, que puede haber un incesto, sobre Virginia también, eh, hay historias incluso con los hermanos, una cierta complicidad, un silencio, como se pueden imaginar, absoluto, y ella empieza a arrastrar ahí también una, una especie de soledad, porque además eh, eh, se da cuenta que He llegado un momento, no puede desarrollar la vida que tal, no le hacen caso con sus escritos, sigue siendo una mujer, pero con una voluntad impresionante que consigue, consigue crear una obra magnífica, ¿no? eh, que además eh, entraña una gran experimentación, muy novedosa, por eso también incomprendida en aquellos, en aquellos tiempos. ¿no? Eh, Tuvo alguna obra que, que además eh, tuvo unas críticas terribles, como es eh, Tres guineas, eh, que, que la devastan absolutamente, y eh, por fin consigue que eh, acepten para publicar eh, la, eh, su novela Entre los actos. Entonces ella, en ese momento, cuando sorprendida, aceptan dice, bueno, la voy a mejorar, ¿no? porque eh, todas son de, una, de, de un rigor absoluto en su escritura, no hay nada de, de frivolidad en ella. Voy a voy a escribir la voy a mejorar, eh, pero eh, entra en un en un, digamos, en un camino de, de depresión, no puede, no se ve con fuerzas de volver a, a, a superar esos momentos de enorme sufrimiento que padece y finalmente, como, como todos conocéis, se, se suicida. Bueno, pues me saltaré también uno, sí. un fragmento de una habitación propia, donde hablaba del oscuro complejo masculino. <risa> Pero eh, una frase de Orlando, ya que Ana lo ha mencionado primero, dice: <coughs> habla sobre la, la diversidad de sexos, y ahí pasamos a su relación con Vita. Dice: Por diversos que sean los sexos, se confunden. No hay ser humano que no oscile de un sexo a otro, y a menudo son los trajes, solo los trajes siguen siendo varones o mujeres, mientras que el sexo oculto es lo contrario del que está a la vista. Y aquí un un pequeño texto en el que habla de sobre su amor, ella oscilaba, claro, aquí sobre su amor habita Sackville West, que dice «Me gusta su caminar a grandes pasos, con sus largas piernas que parecen hallas». Una Vita rutilante, rosada, abundosa como un racimo, con perlas por todos lados. Veo una Vita florida, madura, con su abundante pecho, sí, con un gran velero con las velas desplegadas, navegando mientras yo me alejo de la costa. Y otra, o un, otro fragmento de una carta que le manda a Vita, del 30 de agosto del 40, donde dice, acabo de dejar de hablar contigo. Me resulta tan raro. Todo está tranquilo. Están jugando a los bolos. Acabo de poner flores en tu habitación y tú estás allí, sentada con las bombas cayendo a tu alrededor. ¿Qué puedo decir? Únicamente que te quiero y que tengo que vivir en medio de esta tarde rara y tranquila, pensando en ti sentada allí sola cariño, mándame unas líneas, me has hecho tan feliz y ya de paso, bueno les recomiendo luego que lean la carta de suicidio que está en el libro sí. eh, así en la intimidad que deja su marido y que es una maravilla Ingeborg Sí, hay un libro maravilloso respecto a esta relación con Vita, que es A Virginia le gustaba a Vita, que yo he leído, de Pilar Belver, que es editada por Dos Bigotes, y realmente es una delicia leer ese libro y esa relación con ese amor tan intenso, tan, tan de verdad, tan generoso, eh, entre una y otra, que permanecerá hasta, hasta el final. Bueno, pasamos a Ingeborg Bachmann, que es otra poeta, eh, bueno, Tiene dos libros de poesía, luego ya se de, canta por la literatura, por la novela, eh, que está marcada totalmente por la Segunda Guerra Mundial. Eh, tiene la, la tragedia tremenda de tener un padre que abraza la causa nazi en su Austria natal. Es decir, que ya en el año 32 eh, se, se afilia... Cuando todavía era el partido, estaba el partido nazi eh, no, estaba, no estaba permitido, el padre ya eh, se enrola. Entonces, ella que m, desarrolla una, un pensamiento eh, y, radicalmente distinto, arrastra eso como una losa. Además, mantiene una relación muy larga, también de epistolar, con el poeta Paul Celan y, y, y, que es judío que tiene una, eh, una, una vida tremenda, entonces ¿cómo puedo yo explicarle a mi amante que mi padre, al que yo quiero, porque claro, esta, esta, esta ambivalencia siempre en las relaciones ¿no? familiares, pues de, de, de, de parentesco tan próximo, el padre, la hija, pues eso condiciona eh, mucho del pensamiento, dice, yo no puedo traicionar a mi padre, porque mi padre me quiere, yo quiero a mi padre, quiero a mi familia. Mi familia ha habido de todo, y también asesinos y cómplices. ¿Cómo le puedo explicar yo esto a mi amante? ¿Cómo, cómo puedo explicar yo esto al mundo? Y una cosa que me parece fundamental, y con eso voy a terminar, eh, ella que, que, que se acerca al grupo 47, que eh, propugna eh, un, una revolución del lenguaje, me parece muy interesante porque dice, el, la lengua alemana ha quedado completamente, eh, es, es abyecta. La lengua alemana ya no sirve para comunicarnos, porque la lengua alemana es, está inyectada de crímenes y de un lenguaje feroz. Por lo tanto, hay que refundar el lenguaje. Esto es muy interesante, porque eh, hace que efectivamente eh, su manera de decir y su manera de invocar y su manera de expresar tenga que volver sobre los pasos para fundar esa lengua que les tiene o les quiere, los les tiene que servir para comunicar con el otro, porque para Ingebor es muy importante los otros. Los, la obra tiene que ir siempre y los, los escritores tienen que ir con la mano tendida hacia los demás. Lo cual me parece perfecto y me ha hecho eh, cómplice de, de todo su pensamiento porque es de una gran radicalidad. De hecho, cuando escribe Maneras de morir, que son es una obra que comprende tres novelas, que dos de ellas no, no terminaron... Y la primera, Malina, se, se llama bueno, tiene unas críticas feroces porque no entienden nada, incluso sus propios compañeros, porque es de una gran radicalidad, con esa crítica que hace de la masculinidad y de esas relaciones eh, perversas en las que la figura del padre muchas veces se manifiesta como, eh, como la sombra eh, eh, que no permite desarrollarse a las hijas en, en, su, en todo su potencial ¿no? y que además condiciona el pensamiento, las relaciones amorosas todo eso, ese es un libro de una gran radicalidad que ya digo que, que padece eh, todos los furores de toda la, de toda la crítica eh, y, eh, pero bueno en la que Ingeborg se mantiene hasta el final, bueno en el año 73 creo que es, eh, se mantiene hasta el final y no ceja y ce sobre todo la verdad y sobre la verdad es lo que quedará eh, de nosotros. ¿no? Es, es una obra muy, muy interesante. Pues de invocación a la Osa Mayor, eh, una especie de pérdida en versión de Cecilia Drey Miller y Concha García. Usados en común, estaciones del año, libros y una música, las llaves, los boles de té, la panera, sábanas y una cama. Un ajuar de palabras, de gestos traídos, empleados, gastados. Un reglamento de casa observado, dicho, hecho y siempre alargada la mano. De inviernos, de un septeto bienés y de veranos me he enamorado. De mapas de un poblacho de montaña, de una playa y de una cama. Con fechas he hecho un culto, promesas he declarado irrevocables. He adornado un algo y he sido devota delante de una nada, de un periódico doblado, de las cenizas frías, del papel con un apunte, impávida ante la religión, porque la iglesia era esta cama. De la vista de un lago surgió mi pintura inagotable. Desde el balcón había que saludar a los pueblos, mis vecinos. Junto al fuego de la chimenea, en la seguridad, mi cabello tenía su color más intenso. La llamada a la puerta era la alarma para mi alegría. No te he perdido a ti, sino al mundo. Y acabo con el poema, como ha dicho Ana, estaba absolutamente marcada por la guerra. El poema se titula Cada día y es del tiempo postergado. Eh, probablemente lo encuentren en otras versiones con el título de todos los días pero yo he localizado una versión de José Luis Gómez Toré que me parece buenísima, o sea, con diferencia de las demás Ya no se declara la guerra, se prosigue Lo inaudito se ha vuelto cotidiano El héroe permanece lejos del campo de batalla El débil se ha adentrado en la línea de fuego el uniforme del día es la paciencia. La condecoración, la estrella miserable de la esperanza sobre el corazón. Se concede cuando ya no sucede nada más, cuando se calla el fragor del combate, cuando el enemigo se ha vuelto invisible y la sombra eterna de las armas cubre el cielo. Se concede con la huida ante las banderas, por el valor ante el amigo por la delación de secretos indignos y el desacato de toda orden. No, que es un poco, ella, Ingeborg Bachmann, tenía siempre eh, miedo de que se olvidaran los, los horrores de la guerra y siempre y ese, insiste, y insiste. que podían volver. Y entonces a mí lo que me chocó es que luego, por ejemplo, esta silvis Albert, cuando le dieron el premio Goncourt, eh, que era sobre la novela sobre la guerra Civil Española, eh, dice eh, que que muchas cosas siguen de actualidad, dice el fanatismo religioso, la reafirmación de los nacionalismos, las dificultades de Europa a comprometerse son algunos de los temas que están en el libro, el de Sylvie Salver y siguen vivos y eh, dice que esa obra es la más autobiográfica suya o sea que es un poco coge cosas de los que está... ella escribió este libro un poco antes de escribir el Pablo Gay, que es el suyo más autobiográfico, y hay muchas cosas de estas escritoras que ella misma recorre. Sí, todas tienen de alguna manera sí. relación, poemas aparecen, dedicados sí, sí. a unas hay a vino. otras, sí, se es curiosa esa, esa relación. Pero a mí sobre, el, sobre esta historia claro. del, del lenguaje, que ella combate, eh, me, ha, me hizo pensar claro inmediatamente cómo desde una eh, dictadura como la que nosotros hemos vivido, ese lenguaje muchas veces ha permanecido, porque efectivamente eh, todo sea por la paz, eh, entendámonos todos, que no haya conflicto, pero seguimos instalados y hemos seguido con eh, el pensamiento y el lenguaje derivado muchísimas veces que, eh, que a veces, eh, cuando oh, eh, hablas con alguien, dices, Joder, la manera de expresarnos, a veces, nos delata. ¿De dónde venimos? Porque asumimos, muchas veces, la posición que se determinó hace mucho tiempo. Y eso pasa desapercibido. Vamos, a mí me, me, sí. me llama mucho la atención sí. cómo la gente, cuando cuando habla o so, habla sobre el pasado, sobre la sociedad o sobre la política, utiliza un lenguaje que es más propio de hace 40 años que de ahora es decir, no hay una ruptura y no hay esa, no existe esa rebeldía a tomar por culo, perdón pero, en el, es decir, vamos a ver no podemos seguir hablando con ese lenguaje siempre tan bien sonante para que todo quede muy bien y para que, todos, para, para que nadie nos molestemos ¿no? hay mucho en el lenguaje para pulir y desechar ¿no? es... de ahí está su revolución Vamos a ver si hay preguntas, ¿no? Yo creo que ya es que no se nos alargado mucho. ¿Esto ha sido? Entonces, por eso vamos siete. a dejar a ver si alguien tiene algo que preguntar, porque ya se nos ha hecho muy tarde. Pues nada, pues nada entonces pues no, plegamos. Claro. Claro. Gracias, Gracias por la paciencia. Gracias a nuestros maravillosos ponentes, recordaros brevemente que mañana y pasado tenemos los encuentros sobre feminismos en Latinoamérica, tenéis la caja de colaboración y programaciones y por supuesto tenemos el libro de mujeres a llegar la las. Muchas gracias. gracias.